Desde horas de la mañana de este miércoles se llevó a cabo en esta ciudad el Taller Justicia y Prensa, auspiciado por la Escuela Nacional de la Judicatura en coordinación con el Colegio Dominicano de Periodistas. El juez del cuerpo docente de la Escuela Nacional de la Judicatura, doctor Claudio Aníbal Medrano, explica el objetivo de esta actividad. La pretensión de este evento es que los periodistas entiendan la lógica de los jueces, y los jueces entiendan la lógica de los periodistas y comprendamos en qué escenario nosotros interactuamos y al mismo tiempo este, también entender qué cosas pudieran ser eh, responsabilidad e interés común de periodistas y de jueces y qué cosas pudieran ser eh, ...insalvables, es decir, aquellos escenarios en los que siempre va a haber tensiones... ...entre los periodistas y los jueces porque nosotros generamos la noticia que los periodistas seleccionen como de interés público. Medrano, quien formó parte de los expositores de esa capacitación, ofreció los lineamientos que jueces deben seguir en casos en los que la presión social está presente, como en la actualidad es recurrente. No, no deben depender de esa presión. El juez debe decidir por la prueba que se le aporta en el desarrollo del juicio, pero... No deja de ocurrir que ante la presión social, los jueces que son seres humanos, uno mayor que otro pudiera dejarse influenciar y querer seguir la corriente. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.